Tibuitos. Hoy recordaremos unas reglas de educación vial. ¡Comencemos! Bueno, sigamos con la siguiente. La segunda regla de educación vial es de que siempre nos fijemos al cruzar, no importa si vayamos a la tienda, a la plaza, al cine, no importa. Y, y si le cuando vemos a una persona mayor de edad, le podemos ayudar a cruzar la calle. Por ejemplo, agarrarla de la mano acá, acá. Sigamos con la siguiente. Con semáforo, tenemos que ver que el, a presionar el botón y si no tienen el botón, pues esperan hasta que el monito se ponga en verde. Bueno, sí. Siempre, siempre debemos respetar las, las señales de un semáforo o cuando crucemos a la calle. No importa si es a la tienda, al cine, a la, pues por ejemplo a la plaza. No importa, tenemos que respetarlas porque la salud y nuestra seguridad es importante. Bueno, bonito, En recuerdo, darle muchos likes, suscribir que está por acá, acá, acá, aquí, y, les, y ver mis otros videos después de este, claro, así que sigamos, recuerden buitos antes que estén en un auto, siempre hay que ponerse el cinturón de seguridad, antes que arranque, claro, sigamos, y buitos recuerden, si no nos ponemos el cinturón de seguridad, podemos salir volando. Podemos ir al frente y golpearnos. Así que recuerden ponerse el cinturón de seguridad. Recuerden muitos, no nomás ustedes tienen que ponerse el cinturón, sino sus padres, su mamá, su papá, su hermano chiquito, todos los que vayan en el auto. Y si les dan raite, también tienen que ponerse el cinturón de seguridad. No importa. Y recuerden, recordarle a sus padres en que se ponga el cinturón Y recuerden a las personas, los peatones o las personas es, Son primero, si hay un cruce peatonal Tienen que fijarse y recordar a sus papás que ellos son primero Y luego, cuando ya acaben, cuando ya pueden cruzar ¡Sigamos, buditas! <risa> Bueno, güey, recuerden que cuando viajan en transporte público siempre se darle lugar a los que más lo necesitan. Recuerden que cuando vayamos en transporte público, desde menores de edad hasta adultos, se al lugar a los que más lo requieren. Ten ahí, tienen que hacerse la vista gorda, o sea si una persona que lo necesita como por ejemplo mayores de edad discapacitados embarazados o cualquier persona que lo necesita más que ustedes dénselo. porque eso eso seguir, eso es tener buenos modales sigamos siempre revisar su carro por haber su seguridad su carro eh reviselo cuando se salgan de vacaciones o cuando lo dejan ahí en transporte público y esto, recuerden su seguridad es importante. Y bueno, amigos, terminó el video. Díganme si les gustó, denle muchos likes, suscribirse y darle el botón que está por acá. Así, y los invito a ver mis otros videos.